Charly García apuntó contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña. El músico brindó una entrevista radial y le dedicó una fuerte frase a la conductora que dejó a todos sorprendidos. Entérate más, en la nota. A medida que pasan los años, Charlie García no pierde su toque de picardía y continúa generando polémica. Sin embargo, en esta ocasión se le fue un poco la mano al expresar una desafortunada frase en contra de Susana Jiménez. En medio de una entrevista radial que realizó en FM con cierto punto, fue consultado acerca de qué le diría a la diva de los teléfonos y la respuesta de Charlie dejó a todos sorprendidos. Afloja con la lasaña, lanzó sin filtro. Acto seguido, el conductor lo interrumpió y en un tono despreocupado quiso calmar las aguas. Él está disfrutando y nos hace disfrutar a todos. Charlie García contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña. En una entrevista radial en Punta del Este, el músico fue letal al hacer un comentario sobre la diva. ¡Escúchalo!. Hace unos días Charly García sorprendió a sus fans en Uruguay con un show de casi 40 minutos en una cervecería de Punta Ballena. Y ahora, el músico generó una polémica al expresar una desafortunada frase sobre Susana Jiménez. Acompañado por Juan Pablo Sorín, el artista le dio una pequeña entrevista a Sergio Chupete Herrero en FM Concierto.95.1, De muy buen humor, Charlie dejó plasmado su sello, y cuando le preguntaron cómo lo estaba tratando Punta del Este, expresó, yo la trato a ella. Charlie García apuntó contra Susana Jiménez con una insólita frase.